Yo elijo. Yo elijo. Yo elijo. Yo elijo. Yo elijo. Yo elijo Yo elijo pensar por mí misma. Yo elijo formar mis propias opiniones y no depender de políticos, expertos o famosos. Yo elijo no depender de los medios para conocer los hechos. Yo elijo respetar la vida, la libertad y la felicidad de los demás. Yo elijo defender al individuo. Yo elijo ser amable y respetuosa con los demás. Yo elijo vivir dando el ejemplo. Yo elijo donar voluntariamente a organizaciones que se ocupan de los más necesitados. Yo elijo trabajar para el beneficio del resto porque quiero, no porque debo. Yo elijo luchar para que nunca vuelva el servicio militar obligatorio. Yo elijo reconocer la diferencia entre acciones voluntarias y las forzadas por el gobierno. Yo elijo defender la libertad, empezando por casa. Yo elijo rechazar las imposiciones de la izquierda y de la derecha. Yo elijo defender la autonomía universitaria. Yo elijo oponerme a la legislación que intente imponerme valores morales. Yo elijo apoyar medidas que reduzcan los impuestos y el tamaño del gobierno. Yo elijo informar a los políticos que, como yo, no tienen un presupuesto ilimitado. Yo elijo defender una moneda que no pueda ser manipulada por los gobiernos. Y contarle a todas las personas que conozco que la inflación es un robo y los culpables son siempre los gobiernos y el Banco Central. Yo elijo recordar que la responsabilidad es esencial para la libertad. Yo elijo promover la descentralización. Defendiendo el federalismo y la autonomía de provincias y municipios. Yo elijo nunca cobrarte impuestos para satisfacer mis ambiciones personales. Yo elijo decidir por mí mismo qué comer, tomar, leer o fumar. Sin a penas, ni castigos. Yo elijo enfrentar a los monopolios estatales y privados y al corporativismo que los promueve. Yo elijo resistir cualquier tipo de dictadura, tiranía y autoritarismo. Yo elijo respetar y difundir el principio de no agresión. Yo elijo vivir y dejar vivir. Yo elijo denunciar las injusticias. Yo elijo nunca dejar de aprender. Yo elijo difundir el mensaje de la libertad. Acá y donde sea. Sin importar cuántos la apoyen. Yo elijo ponerme al inicio de la fuerza física o la amenaza de ella contra las personas o sus bienes adquiridos pacíficamente. Yo elijo unirme a esta revolución de ideas. Yo elijo ser libre. Yo elijo ser libre. Yo elijo ser libre. Yo elijo ser libre. Ser libre. Ser libre. Ser libre. Yo elijo ser libre. Yo elijo ser libre. Yo elijo ser libre. Yo elijo ser libre. Yo elijo ser libre. Yo elijo ser libre.